Bueno, miren, la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene una jornada, la cuarta jornada de investigación científica. Hay una invitación que nos hacen, que espero esté por ahí a mano. Yo la, tengo esté, aquí. la tengan. Ok, sí. mírenlas ahí en pantalla. Ah, excelente. Invita a la cuarta jornada de investigación científica. Gracias, señor Yerjan. La conferencia magistral, las competencias de la investigación científica con el doctor Agustín Vicedo, conferencista internacional. Para hablarnos de esta jornada, ¿Y que son tú, dos tú, días... ¿y ¿Por qué de tú investigación. haces ese énfasis en claro, no nacional Claro, porque tú eres de lo que entiende que la UAS Oye. no investiga. Y que la UAS está en los últimos lugares de investigación, porque Lucamayma, la UNIBE, que qué sé yo qué. Óyeme, la UAS es la única Vamos universidad a ver. que tiene una vicerrectoría de investigación. Sí, y eso, Por y favor, eso lo viejo. Óyeme, entonces, para eso, yo tra hemos traído sí, sí. al programa producción, para callarle la boca sí. a Yerjan, <risa> Ha traído al programa a voces calificadas sí, y autorizadas. <risa> está con nosotros, que engalan este C, dos grandes amigas la maestra Alfayané Frías y la maestra Rosa Francia Burgos, una del área de investigación y la otra Excelente. nuestra vicedirectora. Buenos días a ambas. ¿eh? Buenos días, buenos días. Qué placer, un gran placer Así para nosotros tenerlas acá. Explíquenos de esta invitación, qué va a pasar, explíquenos cómo se van a desarrollar las cuestiones en este, del desarrollo de esta actividad de la cuarta jornada de investigación científica. Bien, buenos días para todos. Realmente, tú decías algo muy importante. Sí, la gente cree que la UAS no investiga, pero es todo lo contrario. La Universidad Autónoma de Santo Domingo es considerada la institución académica donde más se investiga. Sí, realmente. La debilidad que tenemos, tal vez, es que, que no los trabajos se quedan en el interior la mayoría de los trabajos, nosotros y no se su huevo y Nosotros que trabajamos más en investigación, sí. no decimos nada. Eso sí. pasa con mucha gente y con muchas instituciones. Mira, por ejemplo, un ejemplo que tenemos, que en la última convocatoria de los fondos del Ministerio de Educación Superior, la UAS, solo la UAS, ganó 89 proyectos de investigación, sí. y las demás universidades todas juntas no llegaron a ese número, lo que indica que la UAS investiga. entonces investiga. El 70% de las investigaciones que se hacen en el país... Así es. La lideré a la OAS. Así es. Entonces, en busca de eso, de que se conozcan las investigaciones, nosotros como unidad de investigación y recinto San Francisco, obviamente, hemos creado la, la cuarta jornada de investigación científica, la mayoría con investigaciones nuestra de aquí, de la región, la gran mayoría de las investigaciones que se van a presentar. De la región. La mayoría. Okay. Para que se conozcan. Tenemos nueve paneles en esta jornada y 32 ponentes. Eh, vamos a trabajar en cuatro salones simultáneos, y hay investigaciones de diferentes áreas. Estamos muy felices, por eso hemos querido venir a compartir con ustedes, porque es necesario, es totalmente gratis. Claro. Nadie puede decir que no participaría porque es totalmente gratis, lo que indica que estamos con las puertas abiertas, esperándoles. Mire, indudablemente que esta es la jornada científica más importante de la región. Ah, Así es que yo pienso que a la gente hay que motivarlo para que acuda, para que asista. Gente gente crítica, con claro, criterio claro. crítico en esta, y, y gente que vaya gente a apoyar. Gente con mucha influencia para que venga para a conocer eso. En esta jornada de investigación, ¿cuáles son los temas más principales que aborda eh, esta jornada científica de investigación que vayan a beneficiar al país y al mundo? Okay. Maestra, Sí, muy buenos días. Eh, reiterar el agradecimiento por la invitación, pero sobre todo eh, agradecer esta oportunidad para dar a conocer las actividades eh, de investigación que se realizan en el recinto. Nosotros en estos momentos estamos inmersos en una serie de proyectos de investigación que, como decía la doctora Alfa Yané, son todos con temas y con a, a, actores y autores regionales de nuestro recinto. Este, hemos entendido y sobre todo lo hemos entendido desde siempre que los tres pilares de en lo que descansa la, la formación a nivel superior es la investigación, la docencia y la extensión. La, extensión, sí. la investigación hace la academia. Es con la investigación que se avanza en el conocimiento. Es con la investigación que se da respuesta a los... ...problemas sociales de todos los, de todo eh, eh, ámbito, no solo sociales, también económicos, Con la investigación se desarrollan las áreas y desarrolla también todo el hacer de una nación. Nosotros estamos eh, comprometidos con, con esta área de investigación desde que asumimos acá... Eh, ...la dirección del, del recinto y precisamente una de las grandes preocupaciones ha sido... Poder dar a conocer, porque ciertamente en estos momentos la Universidad Autónoma de Santo Domingo lidera el más de 70% de los proyectos de investigación que se realizan en el país. Es una actividad conseguida a través de concurso. Es decir, que no es simplemente llevo el proyecto y uh -huh. me lo aprueban. Uh -huh. Es con un concurso, concursando con otras áreas, concursando con otras instituciones. Y nuestros docentes investigadores han demostrado mucha competencia. Este, hoy hablamos de investigación para todas las decisiones que hay que tomar en la vida académica, en la vida institucional, en la vida política, en la vida... Eh, eh, administrativa, etcétera, por lo que nosotros estamos atendiendo cuatro tópicos muy importantes dentro de esta jornada de investigación. Tenemos la investigación per se, es decir, eh, cómo desarrollar competencia en investigación, por eso ustedes observan que la eh, conferencia magistral con la que iniciamos mañana jueves a las 5 de la, de la tarde, y para la que todos están invitados, este comienza con un tema muy interesante lo que es la investigación científica este, para desarrollar competencia de, en todos los ámbitos. Tenemos el tópico, el eje tecnología, pero tenemos un tópico muy importante, nos metemos también en las humanidades, eh, literatura eh, y otra psicología. Eh, de hecho, tenemos un panel muy interesante donde se trabaja, donde se va a trabajar el tema de la neurociencia como soporte de casi todas las disciplinas, que eh, hoy este, el, su estudio, su enfoque están desde la neurociencia, uh -huh. cómo se comporta el ser humano en función de, de sus capacidades mentales. Y de ahí que precisamente eh, todo esto que tiene que ver la violencia es uh -huh. otro tópico, porque nosotros estamos preocupados uh -huh. por dar una respuesta, una respuesta eh, si quiere... Eh, contundente a lo que son los factores que inciden en la violencia. Ya, ya quiero este... hacer una pregunta, yo, pero antes yo, <risa> quiero, yo quiero aderezarla con lo siguiente. <risa> en lo, La psicología enseña, hay algo que se llama pseudología fantástica. Es una idea que tú te creas tú mismo y te, tú te la crees aunque en el fondo tú sabes que realmente no es verdad y eso pasa con la opinión que tiene Yer Yang <risa> oh, con relación a la UAS y la investigación la ¿También está? ¿También está? adelante caballero es su turno eh, <risa> fantástica. distinguidas eh, maestras, ustedes han planteado eh, ciertamente que la UAS lidera eh, los proyectos de investigación ahora mismo en la, en la República Dominicana y han planteado eh, diversos temas la investigación científica, la tecnología humanidades, psicología, entre, entre otros. es interesantísimo esta parte, sin embargo la UAS que fue fundada en el 1538, 481 años, 80, creo que ahora 80. De, de, 80. De, de fundación. Ahora. Eh, uh -huh. Podemos nosotros mostrarle, y no que sea en el caso de ustedes, recién de San Francisco, que sabemos que están haciendo un trabajo ahora nuevo y muy, muy interesante y que yo les felicito. Gracias. Eh, ¿Pudiera la UAS mostrarle a este país eh, algún descubrimiento eh, que, que haya eh, servido eh, para nuestra sociedad? Por ejemplo, eh, alguna patente nacional o sí, internacional. Sí, o sea, claro. eh, ¿Pudiéramos claro. nosotros hablar de algo, que algún descubrimiento que pudiéramos nosotros alardearnos hacia, hacia afuera y que sirva de, de, de, claro de beneficio que a la sí. sociedad? Incluso recientemente, no sé si lo vieron en los medios, que se dio se hizo la patente de uno de nuestros investigadores que descubrió una, eh, no recuerdo el nombre el, ¿La, la, canel... del producto, ah, pero sí, o algo menos. así, es una, es una molécula un anticancerígeno. ¿Pero es lo que… No, no es lo primero, se eh, han hecho a, otras. A nivel de patente… Eh, y hay muchos proyectos también que, que se han hecho, por ejemplo, que no son necesariamente dentro de lo que es la investigación como per se, pero sí que son de emprendurismo y pertenecen también al área de investigación, lo que indica que sí. Que Hablar claro de Marcano, sí. yo te decía, es un nombre que, que ilustra la investigación dominicana sí, eh, no porque por la ejemplo parte mía, mío, se, eh, la parte sí, mía la parte mía se refiere sí, a, sí. a la investigación para descubrimiento sí. o sea que tú puedas mostrar a la sociedad un descubrimiento nuevo por ejemplo eh, una aplicación en, en, en materia de tecnología una aplicación que es lo que ha pasado o algún objeto que, que sea novedoso y que sirva eh, de beneficio para la sociedad, es el caso, de, el caso de otras universidades por ejemplo que se han inventado eh, para morfología de los vehículos para reducir eh, los niveles de contaminación, es muy interesante. Pues, pero es Honduras. Sí, en no en se cualquier sí. maestro de taller. Sí, claro. Sí, está, hablado por, está hablado por las universidades y, y es lo interesante. Ay. Aquí, el recinto Guasan eh, San Francisco... Específicamente, veo que están, eh, estaban haciendo un trabajo con el río Jaya, ¿qué estamos, se sabe de eso? ¿Cuál estamos, es, eh, ¿Cómo van esos trabajos? Claro, es un proyecto interesante porque es un proyecto que se está trabajando desde la unidad de investigación. Ahora bien, no solamente la unidad, estamos haciendo un trabajo simultáneo, tanto con extensión como con investigación. En la medida que se van recogiendo datos, que también los monográficos que es por obligación, es un requisito para obtener el grado, entonces además de nosotros eh, trabajar con los monográficos, también vamos a trabajando la parte de corrección de intervención para ir mostrando cómo y concientizando también, porque se hace un trabajo con los estudiantes, con los padres de modo tal que vayamos eh, investigando y a la vez corrigiendo la problemática. Los ríos allá está muy interesante y también tenemos un caso de un joven que es de nuestra región que vino reciente de un, de hacer su especialidad en España y él tiene un proyecto que ya está, no puedo dar muchos detalles porque está todavía en aprobación, pero si este proyecto se da en nuestra región y la universidad autónoma, específicamente el recinto, va a quedar muy bien parado, porque es un proyecto incluso para corregir problemas viales. Déjame darte un dato. La Eso universidad, sí. la universidad eh, dispuso de un presupuesto del año, bueno, el año que se, todavía se está cumpliendo, de 118 millones 653 mil 120 pesos. Ahí está. Julio, y para este este año, el 20, está, está especializando un, presu, una, un, un, un presupuesto de 159.514.833 pesos dominicanos con 40 centavos para investigación. Yo no creo que haya una institución en este país y probablemente, probablemente en Latinoamérica, pienso, quizás soy muy hiperbólico uh -huh. ahora, pero no creo que en este país haya alguien que disponga esta cantidad de recursos para investigación. Mira, Amado. El Estado dispone para investigación el 0.01 Nada. Son 374 millones de pesos. Y la Guá. Son, son casi casi 0.70 centavos de dólar por habitante de investigación. Entonces no, mientras un país se mantenga así va a no estar imposible. miope, sí, va a no estar imposible. miope, su desarrollado. Y no dudes tú que incluyen esto de la UAS. Eso que está, eso general. que está hablando la UAS, que incluye de investigación. Es penoso todavía, porque, señores... Pero es más que el Estado comparado. Señores, de mochila, de mochila, eh, un político cualquiera... Eh, eh, coge ese dinero del Estado y lo da como hay, si fuera Hay, de... mal, hay maldad. En tu a propósito, Oye, men, recordando eh, eso Lucía es marido. absurdo ¿Eh? que se esté hablando ¿Cómo? que la UAS no tenga trabajo. Vamos a entrevistarla, vamos a aprovechar a la maestra. A sí. propósito del tema de violencia. Es una revolución que tiene que haber en este país en materia de educación, sí. Juan sí, En pero materia vamos a hablar, vamos a de, de si, educación. Vamos a de es penoso conducta. que estén pidiendo todavía 16 mil milloncitos de, de, de, de, de pesos de, de, de, mientras un político se lo traga todo. Mire, es importante. Julio hace un momento planteaba el tema de la violencia de género que para mí es otro tipo de violencia eh, la UAS específicamente aquí en San Francisco de Macorís ah, ¿piensa hacer alguna investigación que aporte eh, alguna posible solución para ver si nosotros controlamos esta conducta eh, de violencia eh, del hombre hacia, hacia la mujer con la que tiene algún tipo de relación? ¿Quieres contestar? Bueno, eh, la verdad es que conversando con estos señores, eh, <risa> uno pone bastante énfasis en querer precisamente eh, resaltar eh, esa precariedad, porque es cierto, Fulvio, eh, hay una muy baja inversión, pero hay, de, de por sí es inversión en educación que no hay, sí, y sobre todo en educación superior. Aquí el dinero se va a otro a otro ministerio, menos en educación, sabiendo que la educación es la herramienta que permite el desarrollo de los pueblos. Pero nosotros tenemos, y para acá le, le, le comento también acá al señor, cuando habla de las investigaciones, no solo se investiga para eh, hacer Crecer el conocimiento o avanzar la ciencia No solo se investiga, también se resuelven Problemas sociales tangibles hecho, es Como este de la violencia Intrafamiliar o violencia De género este Nosotros en este momento estamos inmersos en una investigación En donde El recinto está uh -huh. trabajando Con un proyecto para eh, Estudiar los factores que intervienen Así Sobre que todo la población cautiva Que tenemos en una, La población de nuestras estudiantes sí. Que en muchísimos casos Porque como maestra lo sabemos Que muchas veces nos llegan sí. Sí. Estudiantes llorando Ay, sí. eh, Ay, Estudiantes sí. con moretones Estudiantes Ay. con una serie de situaciones Que sabemos que están están viviendo en un, en un ambiente de violencia, en un ambiente de irrespeto, no solo a su condición como ser humano, sino también a su condición como mujer. Este, y precisamente uno de los de las aristas que hay que trabajar acá es que el hombre no, no, no solo eh, daña porque quiera. Yo no creo esa teoría de que el que el que da eh, o pega, que o maltrata, ama. ama. Eso, no, a mí, esa teoría no, yo no la creo. Porque incluso desde la neurociencia sabemos que no. Mm. Que hay, hay una serie de, de condicionamientos que, que, que dice que el hombre se siente amenazado, que el hombre se siente, este si se quiere, eh, que la mujer le está haciendo competencia. Por eso decía el doctor, cuando una persona en una situación de educación muy baja este se casa o tiene una relación con una mujer que sigue creciendo que se supera profesionalmente ahí viene el celo ahora este observamos también que a nivel a nivel de mayor formación entre los sujetos baja la frecuencia de violencia es decir entonces estamos abogando por una educación eh, incluyente por una educación pero que, con, que se cuente con los recursos necesarios, porque no es solo investigar, son los proyectos luego después que se investiga Toda institución tiene que elaborar una serie de proyectos para darle seguimiento no. y sobre todo para palear los resultados, los resultados de esas investigaciones. Sí. Entonces que lo que no, no, nos faltaría prácticamente son esos recursos porque sabemos cierto que la inversión y cuando el doctor Amado hace la mención de lo que invierte en eh, la Universidad Autónoma de Santo Domingo es mayor que de acuerdo también al análisis que hace Fulvio, este es mayor que hasta lo que se le da. Ahora, nosotros tenemos que estar peleando un presupuesto un presupuesto en la calle miren lo que pasó ayer Este, simplemente una marcha pacífica uh, para ir a, a reclamar mayor presupuesto para la Universidad Autónoma de Santo Domingo que sigue liderando la investigación que sigue siendo la institución que más aporta a la movilidad social de los sujetos desde de la República Dominicana que es la que más ha aportado en términos de ciencia porque nuestro, nosotros tenemos son 481 años. años que va a cumplir la institución es, es, es, sin es, es, embargo, sí es la institución es la institución Así que es. más que más ha aportado al desarrollo de los sujetos no, dominicanos y, y, precisa, y precisamente la, la universidad que más profesionales ha egresado en los diferentes, en los diferentes niveles y de lo que en, se puede con, con encuesta y con datos específicos, la incidencia social que tienen esos sujetos en la toma de decisiones, no solo políticas, sino también empresariales. Oye, ¿por qué no parece, entonces en los quiero... primeros lugares del ranking una... de la República Dominicana? ¿Qué, qué, ¿Qué no cumplimos nosotros? ¿Por qué no estamos en los primeros lugares, en, la, o sea, en el primer lugar? Por lo que decíamos ahorita, porque no se publican la mayoría de las investigaciones que se hacen, pero se está trabajando para ello, para poder salir sí. en las revistas internacionales. Un sí. último mensaje al final, porque sí, ya estamos contra el tiempo. Pero es un definitivo. dato, un dato, perdón. Brevemente. Eh, breve, un breve, breve. dato, sí. Porque, sí. porque lo, que pasa, es, lo que pasa es, es, es que yo me, los que los amigos, me emociono. ¿no? Porque vengo, eh, precisamente la semana pasada llegué de un congreso de paz y educación que se celebró en, en, en México y precisamente los debates, los debates en ese congreso giraban alrededor de la situación actual de las, de las, de la, de las instituciones de educación a nivel de todos los países. Y hay que hacer un análisis mucho más eh, objetivo con relación a eso porque nosotros, la UAS, Recinto San Francisco y la OAS en sentido general sigue, sigue eh, trabajando para aumentar el, el, el, Bien. este, sí. primero, se segundo lugar, después que estábamos en un tercer Ajá. lugar, ya hemos en apenas un año y algo de esta gestión que lidera a la maestra, la doctora Emma Polanco, sí. ya estamos en un segundo lugar. Ah, Bien, gracias, Francis ella, Rodríguez. Ellas ella, ella creen, ella <risa> creen en los rankings, ¿eh? Al final, no al un rankings. mensaje ella para sí motivar a la gente a que acuda a esta cuarta jornada de investigación científica en el recinto bueno, Yo voy Francisco. para allá. Yo quería agregar que como estamos sí. hablando de violencia, hay un panel exclusivo, una mesa para trabajar los problemas psicosociales y el punto uno uno es violencia, todo Así tipo, es. incluyendo a los saludos. Esa mesa de dónde es el viernes el en viernes. la mañana. Viernes en la mañana. Sí, yo quiero, me encantaría que ustedes participaran sí, y puedan bueno. escuchar. Y qué, nada, invitar a, a toda la población desde las 9 de la mañana. Invitar a toda la población que participe En nuestra interesante jornada De investigación que es El espacio donde podemos conocer Los trabajos que se están haciendo En nuestra comunidad, en nuestra universidad Muchas gracias, muy agradecido de las maestras Alfayanet Frías Brillantes. y Rosa Francia Burgos Nuestra subdirectora académica mm -hmm. Vicerrectora académica <risa> de, de la, Sí, del recinto <risa> Vámonos a una pausa Gracias a ustedes gracias. por acompañarnos Nosotros volvemos, no se vayan